terminar todo eso, pero claramente hay, hay indicios que nos no sugieren que obviamente hay una, hay una clara conexión entre los demócratas y la big tech. Pero te digo, tenemos que apostar a que el marco legal y las instituciones funcionen para poder hacerle frente a esto. Si no, estaríamos hablando de la decadencia del sistema americano completamente. Se estaría violando la libertad de expresión y el libre mercado. ¿Y qué es Estados Unidos sin estos dos pilares? Sí, y pues... Aquí tal vez tal vez una, una pregunta. ¿Tú crees que se podría generar eh, nuevos servicios de, de internet en base a, a blockchain y en base a descentralización? Yo creo que sí. Creo que pueden subir competencias. El problema es que las competencias lo pueden tardar, pueden tardar y pueden verse afectadas, obviamente. Pero hay algo positivo en todo esto. Que mira, ve, parler siendo una plataforma completamente nueva y completamente mediocre en el sentido de la interfaz, ¿no? Y todo el tema técnico. Le estaba haciendo competencia a Twitter, que es un monstruo que lleva años en el mercado. Y Gap, para mí no es una competencia en Twitter, es más una competencia a Facebook, se parece más a Facebook, ¿no? Y le está haciendo competencia. Bien que mejorar sus servidores y demás, pero fíjate. Telegram so, oh, y oh, Signal bien. le hacen competencia a WhatsApp, por ejemplo. Y ellos sí están sí. posicionados. Eh. Digamos, tampoco estoy hablando aquí de que nada, que no va a funcionar las demandas antimonopolios, nada, que Facebook va a hacer lo que se le cante el gallo, nada, que Twitter no va a pasar, puede pasar dentro de unos años quizás. Claro, el problema es la inmediatez y todo esto lo que te comentaba, que bueno. ¿Y cómo se digamos, regularía que... después? O sea, si es que ya se logra romper con el monopolio de las grandes empresas de tecnología y surgen nuevos regu... no, no, ¿cómo no se, se regularía.